¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ya es de día, mi pequeña Pepi. ¡Una linda mañana te espera! ¡No! Tus waffles están enfriando. ¡Levántate ya, niña! ¡Deprisa! ¡Vas a llegar tarde! ¡No! ¡Hoy no voy a ir! ¡Estoy enferma! De acuerdo, no estoy enferma, pero no me he enfermado en todo el año. Milo se ha quedado en casa como nueve veces por usar pantaloncillos. Nicky estuvo dos días con bronquitis. Pit ojo rosa dos por escorbuto. Pepperan, ¿cuándo tendrá su día de enfermedad? ¿Cuándo? Bien, me rindo. No deberías estar aquí, la, la, la, pero te fuiste, la, la, la, la. No deberías, la, la... 6.0 7.6 No tengo hambre ¿Qué? ¡Pero si sí te encantan los waffles! Oh. ¡Oh! ¡Estás enferma! ¡Sí! Bueno, no, no, estoy bien ¡Oh! oh. ¡Oh! 37.1 te quedarás en casa necesito una cuchara 9.7 <risa> amigos no iré a la escuela hoy estoy enferma de acuerdo no es cierto pero no me he enfermado en todo el año y tú te has quedado en casa y tú y pitojo rosa tuvo escorbuto peperán nikki por favor no trates de convencerme de acuerdo lo contrué peperán Fingir enfermedad es un rito natural de transición para todos los escolares. ¡Genial! Bueno, ¡hasta luego! Ustedes ah. me dan asco. La alegría de un día de televisión y gelatina de fruta no puede ser robada como joyas en la noche. ¡No! Los días de enfermedad deben ganarse con dolor. Fiebre y usando pantaloncillos en temperaturas bajas. ¡Qué vergüenza, Pepper! ¡Qué vergüenza! Adiós, Pepperán. Disfruta tu día de enfermedad y ocio. ¿Qué? ¡Vergüenza! Lamento tanto tener que ir a trabajar y dejarte sola todo el día. Recuerda, si hay algo que necesites... Te llamaré, mamá. Esa es mi pequeña valiente. Toma. Relájate, ve televisión y bebe tu sopa. Recuerda, líquidos, líquidos, líquidos. Mm, Mejórate, Peperán. Te quiero. ¡Vamos! ¡Tienes la casa para ti sola! Ahora saca el queso en aerosol y a divertirse. ¿Viste eso? Engañé a mi propia madre por un día libre. Se veía tan preocupada. Sí, pero se enfadará cuando vea que no estás enferma. ¡Vamos! Las comedias y los comerciales están esperándote. ¡Hoy es mi día! ¡Ah! En el programa de hoy, niña, tengo un secreto que no es el secreto que pensabas que tenía secretamente. ¡Buenos días, Patty de la Pradera! ¿Qué tal, Bob, chantajista? ¡Ven a comer con nosotros! ¡Qué día tan agitado tuve! Espero que mamá llegue pronto para hacer los tacos. 914 14 ¡No, no am. puede ser! ¡No! Estoy... aburrida. 11. ¡Ah! Las 11. Me pregunto qué estarán haciendo en la escuela ahora. Trinket, no me importa si todos se enteran que hemos estado saliendo juntos un año. ¡No puedo perderte ahora! ¡Oh, mi Dieter adorado! <risa> ¡No es posible que Pepperan se pierda esto! ¡Escuchen todos! ¡La está venciendo a Win Macabre en el tablero! ¡Jaque mate, Macabre! ¿Pero cómo? ¡Cómo! Tuve una buena entrenadora. Gracias, sí ¡No puedo creer que Pepper se esté perdiendo esto! Stuart, noté que no estabas cantando con los demás en la clase de música. Es algo vergonzoso. No puedo cantar. Tal vez no tengas que cantar. No, pero se a que luchar. Unos cantan bien o aplauden más. Ritmo pueden dar o también chasquear. Quizá puedas tú estuas tú así rapear. ¡A rapear! Tal vez el rap yo lo pueda usar y quizá demostrar que soy algo más. Si lo enfrento y lo venzo, será genial. Y mírenme aquí, es un día sin par. ¡Arapear! Fui muy tonto yo lo sé, al corno que al fin. Así que hoy aquí lo voy a decir. Jamás podrás cantar como un dulce ruiseñor. Piensa que el rap es lo mejor. ¡Arapear! ¡Oh! No puedo creer que Pepperan se pierda esto. Decidido, voy a ir a la escuela. Gracias por llamar, a eres tú, hogar del festival de suecos importados. Mamá, me siento mucho, mucho mejor, así que me gustaría ir a la escuela. ¡No hará y... semejante cosa, señorita! Te quedarás en casa, sentada en el sofá y beberás líquidos, líquidos, líquidos. Llegaré a casa en la tarde, Pepi, hasta entonces. ¡Y mejorate! Ahora cálmate, enciende el televisor y... ¡Pero debería estar en la escuela! ¡Pero se supone que debes estar en casa! ¡Es cierto! Me fingí enferma y ahora tengo que quedarme en casa. ¡Miren! Aun cuando el mono de tres cuernos es sorprendentemente hostil y no le gusta ser fotografiado... ...después de mucho logré tomar la fotografía de la elusiva criatura. ¿Ah? No, ¡El mono! ¡Ah! Fue muy fácil. Oh, ah, sé lo que está pensando. Mamá avisó que estaba enferma, pero pasó algo en realidad maravilloso. ¿Qué estás haciendo? Esperando que este día por fin termine. ¿Solo porque una enfermera te envió a casa en taxi? Yo diría que volvieras y le mostraras a todos que nadie evita que Pepper and Pearson vaya a la escuela. ¡Nadie! ¿Tú crees? Naturalmente que sí. Aún tienes mucho tiempo. ¡Muy bien! ¡Lo haré! Uh, creí haber clasificado ese artículo de Mark Twain. Oh, Samuel Clemens, ¿qué hace aquí? ¿Ah? Volví para asistir a clase. ¿Volviste para asistir a clase? No sabes lo que es, Nikki. Después de los primeros 14 minutos de alegría, un día de enfermedad falsa se convierte en una marcha monótona hacia la patética meta de la hora de la cena. Mientras tanto, no pude ver a Stuart cantando en la cafetería. Tal vez deberías descansar. Por favor, Nikki. tienes que ayudarme a entrar. Dos lados, dos lados iguales hacen un triángulo isósceles. ¿Sí, señorita Little. Solo quería decirle a todos que... ...que amo los números imaginarios. ¿Por qué? Porque si creemos en ellos con todo nuestro corazón... ...podemos hacerlos reales. ¡Gracias! ¿Qué me perdí hoy? ¿Alguna sorprendente escena romántica? ¿Un emocionante juego de ajedrez? ¿Un fabuloso número musical? La niña chillona derramó la leche en la cafetería con el resultado obvio, pero eso lo viste. Oh, estaba enferma. ¿Qué no estaba? ¿Qué? Creí que solo eran las doce. ¡Tonto reloj! Oh. Oh. Las falsas enfermedades hacen estragos en el karma. ¿Caminamos a tu casa? Oh. Llegaré a casa en la tarde, Pepi. Oh. Oh. Oh, Peppy, he estado tan preocupada. ¿Te duele algo? ¿Tienes escalofríos? ¿Has, ya sabes, ¿vomitado galletas? En realidad me siento mejor. Estás sudando mucho bajo la lengua, dos minutos sin morder. Voy a preparar tu sopa favorita de bolitas de pollo enrollado. Oh, toma. El duodécimo paso genético borroso, la furia de los Forry. Si estás muy débil para leerte, la leeré más tarde. Ahora no hables. Mm. ¡Lo compró! ¡En verdad lo lograste! ¿Logré qué? ¿Mentirle a mamá y enfermarla de preocupación? ¡Ya ni siquiera sé quién soy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mamá! ¡En el cubo, Pepi! ¡Atírale al cubo! Estoy enferma, mamá. Pero de mentir. No estoy enferma. Lo fingí. Quería un día libre, pero luego quería ir a la escuela. Y aun cuando me dijiste que no fuera, fui. Y pito Ojo Rosa pensó que era un mono y me envió a casa. ¿Viniste a casa? En taxi, pero luego volví a la escuela y... ¡Pepi, tranquila! Estás delirando por la fiebre. Necesitas descansar en tu habitación. Estás muy enferma. ¡No! ¡Estoy bien! ¡En serio! ¡Mira! ¡Oh, es tarde <risas> lo que pensé! muestra y el humidificador, el mentol y una caja de galletas suaves! ¡Ya! ¡Mamá, en serio! ¡Estoy bien! Definitivamente no sabes lo enferma que estás. Mañana te quedarás en casa y no irás a la escuela. ¡Todo está decidido! 9.9